Hola amigos, hoy es viernes 9 de abril. El día de hoy les traigo una actualización sobre los medicamentos que funcionan en contra del COVID-19. En un video anterior yo les he explicado a ustedes que el COVID-19 se divide en tres fases. En la primera fase el virus está replicándose y eh, las terapias que se dirigen directamente a contrarrestar, contrarrestar el efecto del virus se espera que sean más efectivas en esa etapa, en la etapa inicial. Es decir, cuando la gente todavía no desarrolla síntomas muy graves, no desarrolla distro respiratorio. Entonces, a esta fase eh, se le conoce como fase eh, viral y eh, se correlaciona bastante con la enfermedad leve a moderada. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los medicamentos que funcionan para esa fase y no para las otras fases, porque son eh, situaciones... Eh, diferentes de interacción entre el virus y, y, los, y los pacientes. Entonces, recuerden, el día de hoy vamos a hablar únicamente de medicamentos que funcionan para la fase viral de la enfermedad, para pacientes eh, con enfermedad o sintomatología leve. El primer medicamento que ustedes ven aquí son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son anticuerpos monoclonales? Como su nombre lo indica son anticuerpos contra el virus. Recuerden que nosotros todos eh, tenemos la capacidad de producir anticuerpos contra cualquier infección que ingrese a nuestro cuerpo. El problema que nosotros hemos tenido con el coronavirus es que nos demoramos en producir una respuesta inmune adecuada y después producimos una respuesta totalmente sobrecogedora que nos hace daño. La vacuna, la idea de la vacuna es que regule esto de tal manera que apenas entremos en contacto con el virus tengamos un alto nivel de titulaciones de anticuerpos. Eh, lo que están viendo acá este tratamiento que nosotros tenemos acá es básicamente eh, algo parecido pero no tan eficiente. En lugar de vacunarte para que cuando entres en contacto con el virus produzcas anticuerpos también podemos darte anticuerpos directamente y a eso se denominan anticuerpos monoclonales. Eh, se dan combinaciones de anticuerpos, no solo uno, porque como varía la, el, el, el anticuerpo, va contra la proteína de superficie del virus, pero esta proteína de superficie del virus varía. Entonces lo que, lo que han hecho eh, los laboratorios es mezclar dos anticuerpos para que estas variaciones um, no generen tanta resistencia y sea muy difícil que el virus evada a, a la combinación de los dos anticuerpos. Entonces... Eh, la FDA ha aprobado el uso de anticuerpos monoclonales combinados y lo que es interesante es que estos se pueden utilizar en, eh, en ensayos clínicos en pacientes eh, que todavía no están infectados con coronavirus pero que viven en la misma casa de alguien que ya dio positivo y que están en un alto riesgo de infectarse. Entonces hay un ensayo clínico recientemente que todavía se está desarrollando pero como esta es una emergencia sanitaria, se hace un análisis intermedio entonces cogen algunos de los pacientes del ensayo clínico y ven cómo les fue y eso es lo que han hecho con el ensayo clínico que les estoy hablando en este momento de, de estos medicamentos eh, y vieron que en los pacientes a los que les, les inyectaron esto porque está en, es en forma inyectable les de, inyectaron los anticuerpos monoclonales ninguno desarrolló síntomas hubo unos pocos que todavía dieron positivo para la prueba COVID en comparación con el grupo control que no recibió eh, este tratamiento pero ninguno desarrolló síntomas entonces parece ser que encontramos, al menos, una cosa que funciona eh, como profilaxis. Eh, profilaxis es el, el, el proceso mediante el cual ustedes eh, toman alguna intervención y eh, evitan la infección, evitan casos subsecuentes. Entonces, este, por ahora, es el único eh, medicamento que ha demostrado en un ensayo clínico ser eh, eficaz como profiláctico en contra del coronavirus. Anticuerpos monoclonales. El problema es que... Eh, es una inyección, es un poco costoso, difícil de, de conseguir, difícil de transportar, difícil de escalar la producción. No es un profil profiláctico ideal, pero al menos funciona. Vamos con el siguiente medicamento. El siguiente fármaco del que les voy a hablar es la colchicina. Es un fármaco súper conocido que nosotros los médicos usamos en pacientes que tienen gota. Eh, la colchicina tiene efectos antiinflamatorios y por eso se presumía que tal vez eh, prevenga la. Eh, la forma severa de COVID. Ahora, yo les dije que voy a hablarles principalmente de antivirales de, durante esta fase, pero lo interesante de la colchicina es que se les dio a pacientes eh, en etapa temprana con PCR positivo y se estudió si es que estos pacientes eh, tenían eh, diferencias respecto a los que recibieron un placebo, es decir, una pastilla que se veía igual y sabía igual y todo, pero que no tenía colchicina. Si tenían diferencias en, en cuestión de cuántos terminaban en el hospital y cuántos se morían. Y resulta que después de estudiar a casi 4.800 pacientes en un ensayo clínico grande, la reducción de, de, de la probabilidad de riesgo fue del 25%. Entonces, eh, la colchicina sí funcionó en estos pacientes. Les dan una dosis de carga inicial, eh, durante tres días toman dos, dos pastillas al día y luego durante el resto de días toman solo una pastilla y uh, tuvo efectos positivos, Lo han hecho otros estudios como en pacientes hospitalizados pero también um, que, no, que no tuvieron eh, complicaciones todavía y, y, y vieron eh, eh, resultados similares. Entonces ahora junto con los corticoides son la única droga eh, que ha demostrado reducir la mortalidad por coronavirus. Pero no con tanta certeza como con los corticoides. No tenemos tanta certeza sobre la cochicina como, como con los corticoides. Pero son para pacientes distintos. Los corticoides se lo utiliza en, en, en pacientes con enfermedad severa. Pero la cochicina ha funcionado en pacientes que tienen la enfermedad eh, leve en, en, en, desde estadios iniciales. El siguiente fármaco es una droga experimental. Es decir, todavía no está disponible en el mercado y se llama proxalutamida. Es un antiandrógeno. Lo cual es interesante porque eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, el coronavirus tiene un efecto mayor en hombres que mujeres. Y ahora estamos tratando de averiguar por qué y si tiene, por ejemplo, un rol la testosterona en esto. El aproxalutamida eh, es un antiandrógeno y, por tanto, el mecanismo que ellos piensan que, que causa la reducción de riesgo es mediante la modificación de cierta proteína que ayuda a la, al coronavirus, a su antígeno de superficie, a invadir los neumocitos mediante la transformación de, de, de este antígeno de superficie. No voy a entrar en detalle de eso, pero hicieron un ensayo clínico con proxalutamida. De hecho, hicieron dos ensayos clínicos con proxalutamida, uno en hombres y mujeres y, y otro solo en hombres. Y um, déjenme leerles los, los resultados. En el un caso, ¿vieron cuánto se demoraba el cuerpo en limpiar o en dejar de tener virus? los que no tomaron el medicamento se demoraban en promedio 21 días más menos 13 los que tomaron el medicamento se demoraron 4.2 días más menos 5 entonces una reducción de 21 días a 4 días súper significativa y lo otro estaba la, la remisión de síntomas después de una semana los que no tomaron después de una semana eh, más o menos la mitad todavía tenía síntomas entre los que tomaron el 95% ya no tenía síntomas. Eh, y estos fueron los resultados del primer ensayo clínico. El segundo ensayo clínico eh, es el que fue solo en hombres. Um, ¿Qué vieron aquí? Vieron hospitalización, tasas de hospitalización. Eran eh, 128 pacientes. A la mitad les dieron proxalutamida, a la otra mitad les dieron placebo. En los placebos 31 terminaron hospitalizados. Y en los que recibieron la proxalutamida, ninguno. Ninguno. Entonces... Si tú tienes una enfermedad leve y tomas proxalutamida, alta probabilidad de que te vaya bien. Um, pero, como les digo, no está en el mercado disponible. Uh, es una droga de nueva generación. Lo que tenemos disponible en el mercado es esto de aquí. Um, que es ensalutamida, que es también un antiandrógeno, pero no es tan específico como la proxalutamida. Y no hay estudios todavía sobre este eh, fármaco publicados. Hay un estudio que lo están realizando, un ensayo clínico, uh, pero creo que es fase 2 para ver si, si puede eh, prevenir uh, hospitalización o muerte en pacientes con COVID, pero el estudio todavía no está ahí. Pero tal vez eh, es, es factible que, que, la, que este medicamento tenga un efecto similar. El, en el caso de que fuera, por ejemplo, la ensalutamida cuesta 5 dólares la pastilla, uh, eh, se toma bioral, entonces eh, eso sería una super buena opción y bueno habrá que esperar realmente para ver si funciona, pero uh, mientras sabemos de eso sabemos que al menos tenemos, tenemos más, más opciones con la proxalutamida y si no tendremos que esperar a ver si la ensalutamida que es como una droga parecida eh, nos funciona la última intervención de la que voy a hablar hoy es del plasma y yo ya hice un video cubriendo este tema entonces si quieres verlo puedes ir al final de este video, va a estar como, como el, el próximo video sugerido. Nada más quiero aclarar que hay muchos ensayos clínicos con plasma y no se encuentra un efecto benéfico en la mayoría de ellos. Pero uh, sí se lo hace cuando las titulaciones de anticuerpos son bastante altas y en pacientes que tienen una forma de enfermedad leve. De hecho, la imagen que ustedes eh, ven es un ensayo clínico que se realizó en Argentina en viejitos eh, que tenían eh, enfermedad leve y se vio cuántos de ellos progresaban a en enfermedad severa, en enfermedad respiratoria severa. Y como ven, con el placebo el 33% progresó y con el plasma solo el 16% progresó. Ahora, cuando haces tú ensayos clínicos similares, pero en pacientes que ya tienen enfermedad severa, el plasma tampoco tiene beneficio alguno. Entonces... Eh, una vez más, esta es una intervención buena, pero solo en pacientes que tienen enfermedad leve o moderada. Y esto tiene sentido porque el, el plasma eh, tiene anticuerpos, y al igual que los anticuerpos monoclonales, la idea, una vez más, es que contrarresten el virus en el momento en el que hay una, una carga viral muy muy alta. Entonces, la vacuna funciona porque nosotros podemos producir más rápido muchos anticuerpos los anticuerpos monoclonales funcionan, porque en ese momento estamos administrando directamente muchos anticuerpos en el momento que tenemos una carga viral alta. Y obviamente el plasma convaleciente es exactamente lo mismo, es la administración de anticuerpos eh, cuando la carga viral es alta, y ahí es cuando nosotros tenemos un buen efecto. Entonces, tiene sentido que únicamente cuando estamos en la fase viral, cuando tenemos una forma eh, leve de la, de la sintomatología eh, Ahí es cuando funcionan los anticuerpos. Y bueno, eh, con eso nosotros hemos cerrado las cuatro terapias que parecen funcionar bastante bien contra la forma leve de la enfermedad. Es decir, todavía no tenemos compromiso respiratorio severo. Um, ¿Qué es importante entender aquí? Si nosotros tenemos, um, en, en, digamos, intervenciones efectivas o, efic o eficaces, depende cómo lo quieran interpretar. Si tenemos intervenciones eficaces para la fase temprana de la enfermedad es imprescindible que nosotros eh, tengamos un diagnóstico temprano para empezar el tratamiento con cualquiera de estos especialmente la gente que tiene factores de riesgo como una edad avanzada, como obesidad eh, como enfermedad metabólica, como hipertensión entonces ahí se entiende por qué otras intervenciones eh, que no son, no son tratamientos sino a nivel poblacional mejoran las perspectivas de, de salir de la pandemia o, o, o al menos de no tener una, unas consecuencias tan graves y aquí me refiero específicamente a las pruebas y es por eso que hace pocos días la FDA aprobó una prueba casera para coronavirus y nosotros tenemos que procurar que como respuesta de salud pública em, eh, exigir o demandar que mejore el sistema de diagnóstico para que estas, estas intervenciones que son eficaces y que son baratas en algunos casos y que están al alcance de, de nuestro sistema de salud eh, sean aplicadas y no en cambio nos llenemos de casos graves donde realmente es complicado todavía encontrar tratamientos que funcionen súper bien. Y bueno eso es todo por hoy, eh, les agradezco si todavía están viendo en este punto, soy Andrés Delgado y nos vemos en el próximo video. chao